Eh, tú grabas el vídeo y luego se en el vídeo, luego eh. <risa> anda, que, anda, que. <risa> Hombre, si fuese. Si fuese. Eh. Me metería de tirar el frontal. Venga, encima sí, gente, ¿sabes? Se va dando por culo. A ver, aguanta. No, que me aguante ahí. No sueltes, no sueltes que se cae el móvil, aguanta. ¡Vale! ¿Por qué no la pones en la que? ¿Es que te pide más cerca. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Muy vale, bien, muy bien, muy bien. Una Muy sí, bien, muy bien, pesado. Yo estoy a, ¿vale? a ver, hasta dónde llega. Con las manos levantadas. Vale. Yo creo que sí pilla. Sí, si sí, queda un rayo de delante. ahí delante y lo pillará. Yo creo que sí pilla. De hecho, el el antes sí que lo ha, visto que lo ha pillado, ¿ves? ¿vale? Me cago en la hostia. que se pilla reflejo, no el rayo. se pilla reflejo. Y ya cuando quiera farmar delante, lo has perdido con una foto. ¿no? Sí. Sí, es casi imposible, por no menos imposible, ¿no? No, no, no, es, digo, no una, capto una tormenta eléctrica ahí. es, es grabar así y luego borrado el vídeo de, del vídeo sacar fotos Eso o tener, eh, o tener en la cámara sensor de luz y después tener el fumazo, taza. A ver. Pero lo pillará, ¿Eh? lo pillaría. Con un sensor de luz, sí. Pero muy rápido, ¿no? Porque, vamos. Eso es como la tormenta y la diarrea, ¿no? <risa> <risa> yo me he cagado y yo no he enseñado la luz, ¿no? Por pues lo mismo. Eso es como la diarrea, cuando vamos. Pues mira. Sí, sí. Yo vendo, yo, yo me adentro. Mira, mira que puedo de bonito así. Sí, hazla, hazla y luego me la mandas, que el mío no lo hace. Es que son muy lentos. hala El radio a la mierda. Pero después te trae que se vea la charla. Mira, mira, vamos, y sí, que sea bonita ¡Ah, ¡Jose! mira, un rayo de sol! ¡José! ¡Vale! Mamá, que hagáis un brindillo ¿Dónde tienes tu cargador de móvil? El mío, está ahí Y ahora aquí ya salimos. ¿Qué? ¿Qué? por ahí. Empieza, pipi, pipi. pero se ha quedado a dos de batería entonces no me ha dejado hacer la foto ¿Qué, qué de lo oscuro de verdad de... ¡Oh! <risa> Sandra, <risa> de una cosa ¿tú estás haciendo el vídeo a la luna o qué? no, no la has pillado ¿me lo estás mirando a la luna? <risa> no, no, está bien ¿seguro? no sé el rayo ¿Quién lo está grabando? ¿Quién lo está grabando? Mira, Fran, Fran, ¿dónde está grabando? ¿De, de mi dedo? Si, sí, no, me la esquivo luz. Que ¿Quién lo está grabando, tío? No me jodas. Menudo rayaco ha salido más guapo. No, no, ¿Quién ¿Ah, sí ¿Sí sí, sí, sí lo está grabando? Si está grabando, mira. Si está grabando, que está grabando. ahora lo que me es que está oscuro. ¿Había ese seguro? Guapo. Pon una imagen que tenga luz. Menudo Pon una imagen que tenga luz. No, el móvil, lo voy a citar. ¿Cómo está? ¿Te ha activado? La ¿No? no. No, A sé si me acuerdo, me acabo de ¿Qué? Ponla adelante y verás cómo se, sí que graba. Delante, delante. <risa> Mira, ¿lo ves? No. Pero espera, espera, <risa> no, pero espera, yo quiero ver si ha grabado eso porque eso ha sido una pasada. Ha sido por allí. Mira, ahí otro. Pero ahora se me wow. es Tiene que ser los rayos que caigan el, el que ha quedado antes. Sobre tal, el poli. ¿Y ese caso es así? Es que sí, ese sí, lo ganaba, Ese sí no ha pasado. Y he visto a uno que ha quedado por allá atrás que he visto sí. todo en la cámara. Es lo bueno, que hacemos aquí grabando. Si está grabando de privado, pues pasa yo ir a grabar. ¿no? ¿Eh? Yo creo que cuando quiero llegar ya, vamos, ya va sea mareado. Hostia, qué guapo ese. Oye, ¿no? sí, pero el que ha pasado por encima de todo el poli es una pasada. Es ¿no? que ha unlazado luego así. Bien. No sé cuánto... El otro día dijeron... Sí, dijeron cerca de, de 650 rayos en no, sé, no sé qué, eh, comunidad, no sé si fue en Madrid o qué dijeron, que, pero que una pasada... Eh. Sí. No, la que de es eso, es con cámara y puesta, luego te metes en el radiador y empiezas y para ¿Y eso, y eso y cómo y haces? Lo paras y luego seleccionas y. y es que, es, que va, es una vez que va. Eh, según tipo de programa, creo que yo lo tiene, y lo tiene. Creo que se saca. Es que es, o sea, te, te, te pasa toda la película a fotograma. Vale, vale. Como si, si tiras, bla bla bla bla sí, No, bla sí, sí, no, lo sé. no, yo sí, sí, sí que lo he hecho, Sé sí que lo hice hace, hace tiempo, no me acuerdo con qué muerta, pero yo, sí que lo he yo hecho. Yo me acuerdo cuando estaba casa que tenía, tenía una cámara y, y yo te... Mira. Ese sí que ha salido. Ese <risa> sí que ha salido, por está para allá... Y, ahí, y ese acá. también tiene que haber salido, ese, ese guapo. Pues yo me acuerdo que hacía lo que dices y, y era un disparador y decía... con el Windows no sé qué, que es por el hora de vídeo, tiene uno que es instantáneo. Y esto te lo haces todo... Oye, para la imagen, para la imagen instantánea y te lo pasa o te coge toda la cosa entera. Yo, yo, yo lo he hecho, ya te digo, con, con una cámara de, de fotos, una cámara de fotos y es con, con el disparador ese automático, una cámara reflejada y, pa, pa, pa, pa, pa, y luego va secuenciado. Sí, eso es se puede hacer. Y eso sí no pasa. So, pues, el que fue la pella, pallo, eso pago por eso desde luego desde que lo vi. Ah, decisivo no, si va <ríe> claro, aquí hago pa, cuando doy, rayos. Ya ya ya ha pasado. Ha pasado uno dos. Ya pasa uno dos no, segundos. No. Y de que la cámara. da no, te por jodidísimo, que no lo no, haces no, ni ni No te bajo jodido que no no nada, vamos. Tú fíjate que ves el rayo ahí y cuando miramos el móvil y se lo ha pillado, ya no se ve la luz. Imagínese que se queda ahí el botoncito. No, lo no, que pues estoy diciendo es un río, gilipollas. Hace <risa> <risa> un, un, un dos segundos que se sí, no, me... He grabado el trono. He echado foto al trono. Sí, el, el ruido. Venid, trenos venir, vení, ¿Eh? ¿A dormir? No. <risa> ¿Estás así, estás? Y'all are se que, quema. Que sí, que se quema. Pero el gango no también tiene que estar ahí. café? Sí, sí, sí. Bueno, por qué? No, no, no, no, a que yo vaya a rayar sobre esto entonces eh, yo sí que he visto de, yo sí que he visto uno resplandor los resplandor, eso es una película se sí, pinta sí, que sí y ahora lo paro?